Yo soy Marcos García, vengo de Media Lab Parado, y voy a hacer una presentación, voy a intentar que sea en 10 minutos. ¿no? Y quería agradecer eh, a los organizadores que, que me hayan invitado para presentar la experiencia de, de Media Lab justo en un debate sobre los laboratorios ciudadanos. No tenía previsto hacer esta aclaración, pero después de la eh, presentación de Tel... Eh, Claro, justo en la presentación se llama así, Laboratorio Ciudadanos. Definimos Mediala Prado como un laboratorio ciudadano. Es un, es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y, y por qué usamos esa, esas dos palabras? ¿no? Que las dos son bastante problemáticas, ¿no? las dos tienen sus problemas. Como casi todas las palabras, por otro lado. ¿no? Utilizamos eh, la palabra laboratorio porque, al fin y al cabo, es un lugar que ofrece unas condiciones especiales para la experimentación. Y entendemos que la experimentación es un, vamos, una práctica que... Que significa aprender de los errores, ¿no? o sea, es un lugar donde equivocarse eh, no tiene consecuencias dramáticas, y eso está muy bien, y luego también un lugar donde eh, estar abierto a lo inesperado, ¿no? donde de repente pues, se produzcan hallazgos, situaciones eh, inéditas, no previstas, también de las que aprender o que incorporar. Y luego está la palabra ciudadano, ¿no? la idea de que cualquiera pueda entrar. El problema de la palabra ciudadano es que no todas las personas que viven en una ciudad son ciudadanos de pleno, de pleno derecho, con lo cual, eh, ya ahí tenemos un problema, ¿no? porque ya es una palabra que excluye a algunos, a ¿no? los que no tienen todos los derechos, los que no tienen los papeles, etc. Pero es la palabra que más se acerca a la idea de que cualquiera, cualquier persona, está invitado a entrar, a participar en esos procesos de experimentación. Bueno, entonces, la, la presentación que eh, he preparado tiene que ver con, por un lado, a qué responde esta idea de los laboratorios ciudadanos, Luego hablaré brevemente también de cómo eh, Media Lab Prado intenta dar respuesta a una serie de, pues, eh, de retos eh, del presente. Y voy a intentar también, mientras voy haciendo la presentación, ver qué implicaciones puede tener estas experiencias de los laboratorios ciudadanos en un, desde un punto de vista más amplio, ¿no? en las políticas culturales. Bueno, la primera idea es que una ciudad está compuesta por distintas personas, ¿no? distintas clases de hombres, ¿no? y eso es lo que produce la riqueza eh, social de una ciudad, ¿no? la interacción entre personas que son muy diferentes, si son iguales, si son de la misma familia, del mismo clan, Aristóteles decía que eso no era una ciudad, era otra cosa. ¿no? Entonces, por definición, la riqueza de la ciudad precisamente está en ver cómo esos distintos tipos de, de, de, de personas eh, pueden interactuar entre sí de maneras eh, que sean significativas, ¿no? Eh, pongo esta imagen porque eh, podemos diseñar ciudades que faciliten las interacciones entre personas diferentes o podemos diseñar ciudades, como en este caso, un barrio de Caracas o dos barrios de Caracas divididos por una autovía, claramente. ¿no? Entonces, a un lado vive un tipo de personas y al otro lado otro tipo de personas. La autovía es una, una barrera... Eh, perfecta para que no haya interacción entre esos, entre esos, dos, ¿no? entre esos dos mundos. ¿no? Entonces, ¿se pueden diseñar las ciudades para facilitar las interacciones entre personas diferentes o se puede hacer lo contrario? ¿no? Entonces, la idea es qué tipo de instituciones hemos heredado, si facilitan preguntarnos si facilitan ese tipo de interacciones o no. ¿no? A la vez eh, tenemos la, la, la idea de la, la red, ¿no? internet. Internet como el lugar donde eh, esas conexiones, no, nos podemos conectar unos con otros de manera muy fluida, y justo lo contrario de las dificultades que pueda haber en, en una ciudad así como esta, eh, en la red, eso no pasa. no. Luego estamos viendo que sí que pasa, ¿no? porque tenemos una tendencia a juntarnos a los que son iguales como nosotros. Eso es una tendencia natural. Tenemos la necesidad también de conectar con los que son diferentes, pero hay una tendencia natural a juntarnos con los que son, son iguales que nosotros. Y eso pasa también en Internet. Entonces, eh, y aquí acudiría a esta idea de, de Cedric Price, que decía que la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta? No? entonces la, la pregunta es eh, cómo diseñamos lugares en los que personas eh, que son diferentes pueden interactuar de manera significativa. Yo creo que... Eh, desde el primer momento la, las personas que construyeron la, la red y que la habitaban, los hackers, ¿no? eh, lo tenían claro, ¿no? eh, que las soluciones técnicas eh, por sí solas eh, no, no, no, no, no eran una eh, solución definitiva, ¿no? eh, y la red no, no, no iba a solucionar todo, de hecho necesitaban verse las caras ¿no? porque es poco útil y hasta, hasta triste experimentar en solitario aquellas cosas que puedes hacer fácilmente con otros, ¿no? Y montaban los hacklabs, los, hack labs, los hack labs. O sea, eh, eh, la cuestión de las licencias, de, eh, del software libre, eh, siempre se vio que no era una cosa condición suficiente, ¿no? Era un pequeño paso en, en un contexto mucho más amplio que tenía implicaciones mucho mayores, ¿no? En general diría que, eh, sobre todo en los últimos años, en, en la... En en los estudios de innovación se habla mucho de esto, ¿no? de la, nuevos términos como innovación ciudadana, innovación basada en el usuario, innovación oculta, aquella que no recoge los indicadores tradicionales, innovación social y, y esto habla de cómo de repente a través de, la, de, de internet y de otros mecanismos eh, podemos incorporar el valor que generan los usuarios en una organización. Esto tiene mucho potencial, esto siempre ha pasado, o sea, los ciudadanos, los consumidores siempre han hecho usos no previstos ¿no? De, los, de los productos que, que utilizaban y siempre había innovación ciudadana y siempre ha existido. ¿no? Ahora es más visible y la cuestión aquí, el peligro, es bueno si los eh, usuarios generan valor, eh, ¿quién se lleva el beneficio? ¿no? Por eso es importante que cuando hablamos de cultura digital no todas las... Eh, plataformas eh, ofrecen lo mismo, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, la web, eh, el software libre, linux o Wikipedia, que no sé, que por ejemplo Facebook, ¿no? Los usuarios generan valor, pero eh, hay otros que se están llevando el beneficio. A diferencia de, creo, eh, de proyectos como en Wikipedia, en el que el valor generado por los usuarios eh, se vuelca en, en el propio proyecto. Esto es una, una simplificación, pero por lo menos el, creo que hay una gran diferencia entre Facebook y Wikipedia. Eh, las implicaciones culturales del, del software libre las ha estado estudiando eh, Christopher Kelty, es un antropólogo y hace tiempo. Y acuñaba un término que a nosotros nos gusta, del que no, nos gusta hablar, que es la idea del público recursivo, y que creo que se puede aplicar a las, eh, a las políticas culturales. ¿no? La idea de un público que es capaz, que está interesado no solo. Eh, pues, no sé, lo que se expone en, en, en tal museo, sino también en, en las condiciones materiales, prácticas, en los aspectos técnicos, jurídicos, por eso de repente eh, las conversaciones sobre las eh, licencias libres, de repente las licencias o las políticas, en fin, pasan a un primer plano ¿no? en, en muchos debates públicos. ¿no? Y esta idea del público recursivo, que es una noción que se coge claro del software, eh, Podría aplicar también a, a la ciudad misma, ¿no? Esa es el, el, la conexión que quería hacer aquí, ¿no? Con una cita también de David Harvey de, de, de, de la idea del derecho a la ciudad, que toma de eh, Lefebvre, con la idea de, de que el derecho a la ciudad se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. O sea, que habitar un sitio es también poder dejar huella y poder eh, definir el contexto que uno habita. Y eso a la vez eh, te, te cambia a ti mismo, ¿no? Esto trasladado a las políticas culturales, pues es una idea muy clara, ¿no? Pasar de una cultura de solo lectura, ¿no? En la que las instituciones culturales, sobre todo, funcionan como transmisores, ¿no? Como proveedores de servicios o de contenidos culturales, si se quiere, a una cultura que es de lectura y escritura, ¿no? En la que las personas puedan implicarse, ¿no? O sea, una cultura no solo de dar acceso a ciertos bienes culturales, sino también dar acceso, como se decía ayer, pues a, a medios materiales, a a recursos para la producción. ¿no? Entonces pensar más, en una, más que la idea de esta de acercar la cultura a la ciudadanía, ¿no? como si eh, la cultura fuera algo que estuviera en otro lugar, y pensar más que la cultura es sobre todo un asunto colectivo, en el que no todo el mundo contribuye de la misma manera, eso está claro, pero eh, donde hay muchas formas de, de participación. ¿no? Eh, otra de las cuestiones que yo creo que... Mmm, que que trae la cultura digital y la erupción de Internet es eh, las formas de organización del conocimiento, ¿no? Cómo se conectan unas disciplinas con otras, cómo se conectan eh, los ámbitos expertos de los, no expertos de los no expertos y qué implicaciones puede tener eso también en cómo, cómo organizamos las, la, el conocimiento y cómo organizamos eh, también las, las áreas de competencia, las áreas de gobierno ¿no? de, un, de, una, de, un, de una administración, ¿no? Eh, venimos de un, una forma de organización del conocimiento que es en árbol, ¿no? y en el que es muy difícil que un departamento de una universidad se hable con otro, que un área eh, de gobierno haga proyectos en colaboración con otros, a un modelo, y tomo esta imagen de Manuel Lima que ha trabajado, en, tiene un libro que se llama el, eh, el, Los árboles del conocimiento, precisamente, donde traigo esta imagen, eh, un modelo en red, ¿no? Y no sabemos, se ha hablado, ¿no? hemos pasado de los puntos de cultura a la, red, a la red de cultura, pero esto no está claro cómo, cómo se puede diseñar, ¿no? cómo se puede diseñar una red, cómo se puede diseñar un ecosistema, pero ese es el reto. ¿no? Desde luego, eh, de, la, de, de, de la red, de internet, eh, podemos mm, aprender eh, nuevos modos de hacer que están surgiendo también en el espacio presencial, no prácticas que se dan online, sino también de manera presencial, desde no sé, los hack meetings, eh, todo lo que tiene que ver con los barcamps, donde no hay un, un, conferencias en las que no hay un programa preestablecido, los, los que están en el público pueden intervenir como ponentes, eh, todos estos, estos nuevos formatos de hackatones, datatones donde, o bucatones, donde la gente se reúne para escribir un libro, eh, eh, programar un videojuego, una aplicación. Eh, todas esas nuevas prácticas de cómo estamos juntos, no solo como espectadores, para ver una película, para ver una exposición, no son comunidades de espectadores, sino de gente que se junta para hacer algo juntos, para construir algo. ¿no? Y es de, en ese contexto en el que eh, creo que nacen los laboratorios ciudadanos, que sería una de las palabras que podían, nos, nos podría servir para denominar ese nuevo tipo de, de, de institución que es más permeable y que lo que habilita es, un, es una plataforma donde la gente se junta para eh, poder desarrollar sus propios proyectos en, en comunidad, ¿no? desarrollar sus propias capacidades en proyectos que luego benefician también al resto, ¿no? participando también de una cultura del bien común. ¿no? Y vemos ejemplos en bibliotecas, en, incluso en, está en Detroit, que es un, una parroquia, ¿no? eh, está el Mind Lab de Copenhague, que es un laboratorio de políticas públicas, está Hotel o una red de, de, de labs rural, rurales en, en Austria. Eh, la Science Gallery como un ejemplo de conexión de la galería de arte tradicional con el Museo de Ciencia, en el que se trabajan problemas científicos contemporáneos y se habilitan pues, laboratorios abiertos en, la propia, en el propio espacio de exposiciones. O, o este otro en... En el huerto Roma Verde, ¿no? que es un, un huerto de permacultura en un solar en, en México bastante grande, que es un, un punto de encuentro eh, muy potente, ¿no? de, de gente muy distinta. La Casa Invisible de Málaga. Este ejemplo lo ponía porque eh, creo que de estas eh, iniciativas eh, ciudadanas se puede aprender mucho y en concreto a mí me llama mucho la atención cómo se presentan en la web y que creo que esa es la característica que decía antes de los, de los laboratorios, ¿no? Un lugar donde los, los errores son frecuentes y forman parte del, del testeo institucional y del ensayo de nuevas formas alternativas de gestión. Esto es rarísimo, vamos, yo creo que imposible verlo en, en una institución pública, ¿no? Eh, que, que se presente no como un, un espacio de éxito, sino un espacio con carencias, eh, vulnerable, donde hay mucho por hacer. Precisamente por eso continúa, por eso hay fuerza. Si ya todo es perfecto, si hemos batido el récord de visitantes si ya está todo tal, pues ya el espacio para, para la experimentación y para la sorpresa es, es nulo. ¿no? Eh, bueno, acampada sol. La idea, eh, yo tengo dificultades para pensar la ciudad como laboratorio, porque... Yo no digo que no haya experimentación fuera del laboratorio, por supuesto, en cualquier lugar puede haber procesos de experimentación. Este sería un caso, eh, uno de los experimentos eh, más hermosos que hemos vivido, ¿no? de decir, vamos a crear una ciudad, un prototipo de ciudad en, en, una, en una plaza, ¿no? y también con un montón de, de problemas, ¿no? Porque, y de dificultades, y de, y de errores ¿no? sobre, los que, sobre los que aprender. Pero diría que esto es, si es un laboratorio es porque es, tiene, es un contexto definido que permite durante un, unos días, eh, nos permitimos experimentar una forma de vida, de convivencia de otra manera. Y por eso es un experimento. Pero así la ciudad entera como, como, como, como laboratorio me parece que no, no tiene sentido. Un minuto. Bueno, voy, voy a... Eh, pasar rápidamente, como definimos Medialac como infraestructura, una comunidad, unos modos de hacer, o sea, serían las tres cosas. La infraestructura es, por supuesto, el edificio, la parte online, tiene una, eh, la idea es combinar distintas funciones, que no sea una sola, pues la función de, de exposición, donde se puedan ir viendo los proyectos que se van haciendo, pero sobre todo es un espacio de taller abierto, ¿no? de laboratorio abierto, un espacio de socialización. Eh, la clave es que sea un lugar de producción de comunidad. Es verdad que la gente se reúne en torno a hacer experimentos concretos, a hacer proyectos, los prototipos. Nosotros hablamos de prototipos no tanto en cuanto a modelos que, son, que, hay, que, que, que hay que replicar, sino eh, esa primera fase en la que se materializa una idea. ¿no? Y da igual que no funcione del todo. Es un prototipo, no pasa nada, no funciona. Y decimos que... Eh, a la vez que se está haciendo el prototipo, se está prototipando también una comunidad. Esa sería la potencia. ¿no? O sea, el, el proyecto es fundamental, no, o sea, no, no es que no, no importa el proyecto y lo que importa es el proceso, ¿no? es que es el, el proyecto es parte de ese proceso, pero lo interesante es que cada, cada experimento es a su vez un, un experimento de, de convivencia entre personas diferentes. ¿no? Entonces, cada, cada, cada, cada proyecto es un, una comunidad de, de aprendizaje, y uno de los aprendizajes tiene que ver con cómo aprendemos a estar juntos, cómo aprendemos a cooperar, cómo aprendemos a, a incorporar las ideas de otros, a rechazarlas, etcétera. Estos serían ejemplos. No me va a dar tiempo, a, me he entretenido mucho en, en la introducción. Son de muy diversa índole. Intentamos que no haya una orientación disciplinar, sino que los temas de los, de los talleres sean siempre los, los más abiertos posible eh, comprender las infraestructuras, la ciudad como base de datos, que hemos hecho en, en la plataforma Visualizar con, con José Luis, dan una idea de que no, se, no, no está dirigido a un sector profesional eh, eh, específico, sino el objetivo es que eh, expertos y no expertos puedan colaborar y personas de distintas disciplinas. Paso los ejemplos muy rápido, que quiero... Estos son distintos grupos de trabajo. Eh, jo, he medido muy mal el tiempo, ¿eh? os pido disculpas. Yo solo ya quería llegar a la parte final, a la de los recursos, haciendo referencia un poco al, al relato de ayer de, de Jairo. ¿no? Y ayer José Luis decía, bueno, ¿por qué no eh, habláis de lo que pueden y no pueden hacer los laboratorios? Eh, o sea, sobre todo... Eh, la participación en los, eh, en, en los proyectos que, que se hacen en Media Lab es de carácter voluntario. ¿no? La gente propone una idea y se junta con otras personas que voluntariamente quieren ayudar a llevarla a cabo. ¿no? Y Media Lab Prado lo que pone son pues, el espacio, los recursos, la difusión, eh, a lo mejor algo de materiales, a veces hay eh, asesores técnicos. Eh, pero digamos que el principal recurso es el conocimiento y las ganas de... ...participar de las personas, ¿no? de poder de desarrollar sus, sus capacidades en, en esos proyectos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la, con la parte de la remuneración? O sea, el, el, estos experimentos no están mediados porque no hay una remuneración para ninguno de los participantes. Si lo hubiera, podría ser un, un, un problema ¿no? eh, para quienes, quienes cobran, quienes no, porque... ...sobre todo cuando estás intentando incentivar también formas de participación débil, cómo se mide eso... Eh, Creo que eh, si funciona bien es porque eh, no está condicionado por ese motivo, pero a la vez, y sobre todo eso lo, lo hemos visto en los últimos años en, en un contexto de crisis, las, las personas necesitan también eh, una remuneración, ¿no? de vivir de, vivir de, de su trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no son amateurs o que no son profesionales en otra... Entonces, en, este es un lugar en el que, en el que un laboratorio ciudadano tiene eh, dificultades para dar una respuesta. ¿no? Entonces, aquí está una parte del problema, eh, Rubén Martínez ha hablado de esto muchas veces, ¿no? la, la innovación ciudadana al final como un asunto de la clase media, ¿no? de aquellos que se lo pueden permitir. En estos debates al final la única conclusión que, que se nos ocurre es que esto solo se podría solucionar si hubiera una especie de una suerte de renta básica ¿no? para que eh, más gente pudiera dedicarse a proyectos de este tipo que en el fondo también benefician a, a, a, al resto. ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas que quería hablar. Y ya termino. Disculpad que haya controlado mal los tiempos. No, me quito esto.